...el gran lápiz. Y la ganadora del Premio Nobel de Ciencias es... ¡Pepper Ann Pearson! Desde que era una niña pequeña... ...solo he soñado con la gloria de este... ¡Oh! <risa> Lo lamento. Creo que ha habido un terrible error. Uh, la verdadera ganadora del Premio Nobel de Ciencias es... ¡Alice Kane! ¿Qué? Alice Kane, ganadora de la Feria de Ciencias tres veces seguidas. ¡El orgullo del condado! Alice Kane, cuyo proyecto del año pasado, Sarigüeya en un barril, sigue en mi corazón hasta este día. <risa> Conserva la calma. ¡Aplaudanle! ¡A Alice Kane! <ríe> Tienen un mes para hacer sus proyectos para la Feria de Ciencias del Año. Si necesitan algo, pueden preguntarle a Alice Kane. Pregúntele a Alice Kane. Y solamente tengo un mes para construir el proyecto perfecto que derribe a Alice Kane de su pedestal de gloria. ¡Ah! Pepperán, otra vez no. Esta loca competición entre tú y Alice Kane tiene que terminar. Nikki. sabes perfectamente que ella me ha derrotado en toda, toda mi vida. Toda mi vida. Estás exagerando. Yo recuerdo claramente cuando derrotaste a Alice Kane en la... en... en... ¡Ahí está, ah. vean! <risa> ¡Soy Pepper Ann! Solo quería desearte buena suerte es el segundo lugar este año como tengo asegurado el primer lugar pues te animo mi proyecto de este año es de lo mejor he inventado un traje de regulación de temperatura con baterías recargables las expediciones polares no volverán a ser lo mismo esquiar en los alpes será como broncearse en miami lo ves peán? soy G. Verá la tal Alice Kane, ya verás tú y ya verán todos. Me convertiré en una leyenda en mi propia... ¡Hora de cenar! Ya voy. Genio trabajando. Tres semanas para la Feria de Ciencias. Pepi, ¿has visto mi horno mágico? Quiero hacer un pastel. No. Semana y media para la Feria de Ciencias. Esperan, ¿has visto mi otra calceta de ejercicio? Tengo que estar en el gimnasio en 15 minutos. Sí la he visto, mamá, y déjame decirte que esas calcetas gruesas no le hacen justicia a tus delgados y delicados tobillos. Toma, calcetines. Ah, bueno, gracias, Pepi. Día de la feria. Hoy es la feria de ciencias. Hoy sorprenderé a la presumida de Alice Kane, al señor Carter y a toda la clase. ¡Adiós, madre! Salgo de aquí como niña y volveré como ganadora del Premio de Ciencias. ¿Cómo traerás tu proyecto a casa? ¿Quieres que vaya por ti? ¿Ti? ¿Ti? ¡No! Las madres de los ganadores de ciencias no van por ellos a la escuela. Te recogeré a las tres. Este es el plan. Te acercas a la escuela por el norte. ¿Por qué esta fotografía mía es tan fea? En caso de que alguien te diga hola, por favor responde con un hola y solo con un hola. podrá saludarme ni con una dulce charla ni con bromas tontas y lo más importante ¡Sin, sin abrazos. abrazos! Siempre y cuando sigamos las reglas creo que estaremos bien ¿No es tarde? ¡Ay, oh! sí, ya es tarde! Muro de ganadores de la Feria de Ciencias Mi volcán de papel maché con acción de lava simulada contiene suficientes explosivos para enviarme lejos. Asfalto, cuando se cubre con manteca de cerdo y se pone a asar, crea fuente firme pero deliciosa, perfecta para cualquier. Los gusanos. De alimento obligados. A cohabitar, cohabitar en modo de queso, se deprimen, se hacen ariscos y completamente locos. Tic, tic, tic, hace mi reloj de bolsillo, que es el mejor artículo desde las pestañas postizas y también hace fatillas, bigotes y barbas. <risa> Mírenla, como si alguien la escuchara. A nadie le interesa lo que dices, Alice Kane. ¡Eso es! ¡Sigue hablando, Alice Kane! Solo te entierras más profundamente. Les entrego el simple pero revolucionario... ¡Regulador Marca Alice! <risa> el segundo lugar es tuyo, Pean. Tu primer lugar no durará, Alice Kane. ¿A cuántas les gusta? esto. Pues he descubierto un modo de convertir esta deliciosa embajadora de la caries dental en una herramienta de la higiene dental. Colegas de la Feria de Ciencias, aquí está Molar, creadora de la primera galleta que previene la caries. ¿Comienzo? Disculpen. Se está calentando. Mi vida es un fracaso. Esto es delicioso. Oh, amiga Peperán, tú has creado el control de sarro frotachino. ¡Sí! Oh, a un lado, estimada señorita Kane. Creo que tenemos a una nueva ganadora. Me enloquece la ciencia. ¡Es genial! ¡Gracias, gracias! ¡No me toques la lápiz! ¡Gracias, gracias! ¡Hola, Alice! ¿Una más? Lo merezco. Creo que esta vez te subestime... De todos modos, felicidades, Peperan. Esta vez... Me ganaste... Alice oh. Kane, Alice Kane... Aprendí que no se trata de ganarte... Se trata de retarme a mí misma... Tanto intelectual como creativamente... Bueno, disfruta las luces, Peperan... Tienen un brillo encantador... Pero cuidado, porque también pueden quemarte... Oye, Pearson... ¿Eh? ¿Ah? Bien hecho. ¡Ay, bien hecho! ¿Puedes creerlo? ¡Esto es genial! ¡Ah, oh, Pepi! ¡Qué alegría! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¿Ah? ¿Ah? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. No. ¡No puede ser! ¡Qué asco! Dinos que se siente ser totalmente humillada. ¿Ser el centro de atención tiene sus problemas? ¿Vas a devolver el lápiz? ¿Ustedes qué saben? ¿Tratan de quemarme con mis propias luces? Ah, Pepi. ¡Yuhu! ¡Mamá, las reglas! ¿Qué? Dijiste sin abrazos. No dijiste nada de besos. Te recordaré añadir sin besos a la lista. ¡Y yo te recordaré que soy la ganadora!